Saludo cordial para todos. Titulares de hoy En las últimas horas, se conoce que la estrategia de los movimientos de la SAFU en Soledad no correspondía precisamente a una retirada de las tropas, sino a un reacomodamiento de sus posiciones para repeler el avance de los grupos Wagner que luchan por liberar este asentamiento para la Federación. El mismo director Wagner, Prigozín, dice que es prematuro hablar de la liberación total mientras que desde las autoridades del Donetsk aseguran que es inminente la caída de este asentamiento en las próximas horas. Ahora toda la atención se centra tanto en Artiomovs como en Soledad Probablemente en su mayor parte Porque los acontecimientos se están desarrollando de tal manera Que la ciudad está muy cerca de su liberación Viene a un precio muy alto Los combates ya se han desplazado a la parte occidental de la ciudad de hecho, esta es la única dirección por la que el enemigo aún puede retirarse, salvar los restos de sus unidades. Ejército naval ruso lanzó por primera vez un torpedo nuclear simulado Poseidón según Avia.pro. Ministerio de la Federación anuncia que Rusia seguirá con la triada nuclear para este 2023. Nuevo informe del portavoz Igor Konashenkov de cómo transcurren las batallas con las fuerzas ucranianas. Una torreta automática fabricaron los rusos en medio del conflicto para salvar la integridad de sus unidades. Jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev denuncia quienes verdaderamente ejercen el poder en el norte esto y mucha información en este nuevo contenido informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo muchas gracias por su tiempo y por su audiencia con el canal estas son las noticias de hoy en el video anterior dijimos que las PCM Wagner estaban sosteniendo un rudo enfrentamiento con los soldados de Kiev en Soledad, precisamente hay nueva información que sale en las últimas horas horas y todo indica que este repliegue o la huida era para obtener puntos estratégicos para repeler la ofensiva de los Wagneristas que intentan tomar el control total de este asentamiento clave para las aspiraciones de la federación, pero las declaraciones las ha entregado el mismo responsable de los grupos al servicio del Kremlin, Jebek Prigozhin, que ha dicho recientemente que los soldados ucranianos resisten valientemente y que las batallas y los momentos son bastante duros los que se están viviendo en soledad, con lo que ha dicho que la toma total de este asentamiento aún no es un hecho. Y lo que se había dicho, que los soldados habían huido, era solo un repliegue para hacer frente a los Wagneristas, según el director de esta agrupación. Recordemos que también el mismo presidente Zelensky desmintió la información entregada del retiro de las tropas que entregaron desde Lugansk. Se sabe que las pérdidas de unidades y equipos para la SAFU son bastante altas, pero siguen resistiendo a los Wagner con vehículos blindados y equipos occidentales con los que hacen frente a la contra... Rusa. Desde el Donetsk, sus autoridades como Denis Pushilin dicen que todos están poniendo el foco en Soledad y Artemovs y que los acontecimientos se están desarrollando de tal manera que la ciudad está muy cerca de su liberación, según lo reseñan desde las autoridades prorrusas. La toma de Soledar sería clave para la liberación de otros asentamientos en control de las fuerzas ucranianas. La Marina de la Flota del Pacífico avanza hacia Ugledar, que es otro asentamiento clave para las aspiraciones del Kremlin. Se establece que la fuerza de la SAFU. Intensificaron las arremetidas con equipos occidentales en el Donetsk. Una persona cayó 11 con afectaciones en las últimas horas. Estas son las noticias de hoy. El jefe de la cartera de la defensa rusa, el general Sergei Choigo, ha dicho a los medios de comunicación que la federación seguirá impulsando para este año 2023 la triada nuclear, manteniendo la preparación para el combate porque para Choigu, el escudo nuclear sigue siendo la garantía de la soberanía y la integridad territorial del país. De otro lado, según lo reseña Avia.pro, se habla que en las últimas horas, la región rusa de Belgorod fue presa de los ataques infligidos por parte de las fuerzas ucranianas. Según lo está reportando las autoridades de la gobernación, en cabeza de Vyacheslav Platok, ha dicho que los impactos causaron daños a la infraestructura civil, pero no se reportan caídos en la ciudad. Según el Ministerio de la Defensa, a través de su portavoz, Igor Konachinkov, el 10 de enero entregó el siguiente reporte de la operación militar en Ucrania. Según el comunicado, las fuerzas rusas destruyeron dos estaciones de radar de contrabatería de fabricación estadounidense en la República Popular de Donetsk durante la operación militar. Además, dos estaciones de radar de contrabatería AN-TPQ-50 y AN-TPQ-36 de fabricación del norte fueron destruidas en la guerra de contrabatería en áreas cercanas a las comunidades de Artemovs y Sersinx. Se habla por parte de la cartera de la defensa. Las fuerzas rusas también destruyeron tres obuses remolcados de 20 cerca de las comunidades de Neveskoye y Novolubokka, en la República Popular de Lugansk, y Salgino, en la región de Sumi. Además, destruyeron dos sistemas de lanzamientos de cohete múltiple grad en las comunidades de Artiomovsk y Konstantinovka en la República Popular de Donis. También un lanzacohete Huracán en la ciudad de Seversk, precisó el general. Las fuerzas rusas lanzaron misiles contra la mano de obra acumulada de la 14 a Brigada, mecanizada del ejército ucraniano en la región de Kharkov, eliminando a 20 militantes durante el último día. El ejército ucraniano no perdió a más de 40 miembros de su 95 asalto aéreo y 103 brigada de la defensa territorial en el área de Krasniván como resultado del daño infligido por parte de la artillería rusa. Aviones de combate rusos derribaron 13 aviones de ataque a tierra sub-25 ucranianos en la República Popular del Donetsk el día pasado, informó Konashenko. Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron cuatro obuses autopropulsados KRAF de fabricación polaca en la República Popular de Donetsk durante el último día, informó el funcionario de la Federación. Además, las tropas rusas destruyeron dos obuses M777 de fabricación del norte en áreas cercanas a los asentamientos de Severs y Abditka en la República del Donetsk. Las fuerzas aéreas rusas destruyeron 10 vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante el último día, informó el funcionario militar. En total, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las tropas del Kremlin han destruido 370 aviones de combate ucranianos, 200 helicópteros, 2,866 vehículos aéreos no tripulados, 400 sistemas de misiles tierra-aire, 7,465 tanques y otros vehículos blindados de combate, 975 lanzacohetes múltiples, 3,802 cañones y morteros de artillería de campaña y 7,992 misiles especiales, vehículos motorizados militares desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, informó Igor Konashenkov. En Rusia, por primera vez se llevaron a cabo pruebas de lanzamiento del modelo del dron submarino nuclear Poseidón. Las pruebas del submarino nuclear ruso Belgorod, junto con el uso de un torpedo nuclear simulado Poseidón, se completaron con éxito. Según la fuente TAS, durante las pruebas, se probaron los sistemas para lanzar vehículos no tripulados submarinos poseidón durante los cuales se logró con éxito el objetivo no se especifica según el diario dónde exactamente se probaron los sistemas de lanzamiento de drones submarinos poseidón como parte del submarino nuclear de propósito especial belgorod sin embargo la última vez que se vio este submarino fue en las aguas del mar de Barents, no lejos del archipiélago de novaya semlia donde se indicó anteriormente se pudo probar el último misil de crucero ruso burebesnik con una planta de energía las pruebas exitosas de los sistemas de lanzamiento para el dron submarino Poseidón indican que la federación está lista para usar las armas, sin embargo, según una serie de datos, el desarrollo de un dron submarino nuclear aún no se ha completado, mientras que cualquier momento específico para probar el dron nuclear en sí no ha sido revelado por parte de la federación, pero esto también podría suceder con el transcurso de los meses. Según los datos de Avia.pro, en medio del aparecen estas imágenes que corresponden a una torreta automática que presumiblemente, según el diario Avia.pro, pertenece a una creación del ejército ruso que permitiría lanzar una andanada de proyectiles y dar en el blanco de forma remota para evitar la exposición de la integridad física de los soldados rusos ante sus líneas enemigas. En las últimas horas, quienes ejerce como el jefe de seguridad de la federación, ha dado a conocer la siguiente información que ha sido impactante, que da cuenta quiénes son los que ostentan el verdadero poder en occidente. Según un artículo del diario TAS, el funcionario del Kremlin, Dice que la Comisión Europea, a instancia de una de las compañías farmacéuticas del norte más grande del mundo, ha creado una serie de esquemas corruptos para la compra de vacunas por valor de decenas de miles de millones de euros. En pocas palabras, según este informe, se habla que las fundaciones y las grandes empresas tienen un poder real en Occidente, dijo el secretario del Consejo de de Rusia Nikolai Patrushev en Aive.ru en una entrevista local. Cito las palabras: Es obvio que el poder real en Occidente está en mano de los clanes, con recursos y corporaciones nacionales, dijo el jefe de seguridad. Patrushev señaló que los occidentales no tienen el poder, ni las posibilidades de cambiar la vida de sus estados para mejor, porque no han sido figuras independientes durante mucho tiempo. Según él, todo el mundo tiene vínculos con grandes empresas, cabilderos, fundaciones y estos hechos ni siquiera se ocultan. Al final resulta que decenas de diputados del Parlamento Europeo están controlados por las estructuras de George Soros y la Comisión Europea, a instancia de una de las compañías farmacéuticas estadounidenses más grandes del mundo, que ha creado una serie de esquemas corruptos para la compra de por valor de decenas de miles de millones de euros, señaló las declaraciones del jefe del Consejo de Seguridad que está exponiendo este tipo de información a los medios locales. Un destructor japonés de misiles guiados colisiona y causa un derrame de petróleo. El incidente que provocó un derrame tuvo lugar frente a la costa suroccidental del país, un destructor de misiles guiados. De la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón no pudo proseguir su rumbo por sus propios medios este martes. Según la información, aparentemente tras chocar contra una roca submarina en la prefectura de Yamaguchi, comunicó el Ministerio de la Defensa japonés citado por medios locales. La embarcación, el J.S., Inazuma echó ancla después de la colisión ocurrida cerca de las islas Suoshima, situadas a escasos kilómetros de la costa suroeste de Onshu, la mayor isla del país. Aunque no hubo que lamentar víctimas humanas, el incidente provocó una fuga de petróleo de 30 por 30 metros. Actualmente, buques de la Guardia Costera de Japón se encuentran en el lugar de los hechos para evaluar la situación. Muchas gracias por llegar a la parte final de nuestro video. Te invitamos cordialmente a dejarnos tu suscripción y tu comentario en la cajita de respuestas.